Hola, hoy te enseñaremos a cómo subir tu trabajo final de forma adecuada y sin complicaciones. Primero, debes ingresar a la página de Stream con tu código UPC, ingresar tu contraseña. Luego de ello podrás observar el Home de Stream. Tendrás que hacer clic en la opción Cargar. Seleccionas el video que vas a cargar de tu trabajo final y posterior a ello, haz clic en los tres puntitos, clic en compartir y hacer clic en copiar el enlace. Luego de ello, tendrás que editar la configuración para que sea visible para todas las personas. Luego, hacer clic en aplicar, copiar el enlace, dirigirte a tu aula virtual del curso, hacer clic en la entrega de trabajo final y pegar tu enlace del trabajo final y simplemente una vez pegado el enlace hacer clic en enviar vuelve a hacer clic para enviar la actividad te aparecerá la confirmación de la entrega de tu trabajo final no olvides abrir una ventana incógnito y probar si tu enlace abre correctamente para que no tengas ningún problema